Queridas amigas, el día de hoy, aquí, en el rincón de Ana María, donde juntas nos podemos lograr, les voy a enseñar a hacer algo tan sencillo como es un alfiletero. ¿no? Este alfiletero es lo más fácil de hacer, más fácil, económico y sobre todo rapidísimo. ¿Por qué les quiero enseñar este alfiletero? Para que ustedes... ...con cualquier telita que tengan en su casa... ...lo puedan hacer y lo tengan allí... ...lo tengan allí en su casa... ...para entregarles un presente a sus clientas... ...no, como algo... ...como algo eh, bonito cuando un detalle con sus clientas para que para que de esta manera o sea ustedes puedan ir ganándose el aprecio de sus clientes y sobre todo que ellas sepan que ustedes la tienen presente que ustedes con esos detalles van a ganar la fidelidad de sus clientes eso es para todas las personas ¿no? que hacemos manualidades o que vendemos cualquier tipo de cosa eh, pequeños detalles van a ser la diferencia y que gastamos un pedazo de tela algunas cosas recicladas que tenemos en casa eso es lo que gastamos amigas lindas y un poquito de tiempo nada más pero que ganamos ganamos muchas cosas amigas lindas ese detalle que ustedes tengan con esa clienta, van a ver cómo les cambia totalmente. Les van a hacer más pedidos, les van a hacer eh, mandar a hacer cosas. Entonces, amigas, no se descuiden de sus clientas. Es un consejo que se les da de aquí, del rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Entonces, vamos a empezar. He querido hacerles este pequeño, este pequeño video, ¿no? porque siempre tenemos cosas recicladas en casa y como les digo es lo más sencillo y lo más fácil y lo más bonito de hacer ustedes pueden escoger la tela más sencilla hasta la tela más bonita lo único que vamos a, lo único que vamos a necesitar para, para este alfiletero en forma de sombrerito es un DVD de esos viejos que tenemos en casa o de lo que ya no usamos o del que se malogró por ejemplo estos son de nosotros que por algún motivo se malogró el video o no se pudo grabar bien y como ya no son regrabables entonces sencillamente esto, sencillamente los botamos aparentemente, como les digo aquí en el rincón de Ana María nada, nada, nada se bota siempre toda, toda, toda cosa que tenemos aquí siempre tiene un doble uso Mejor dicho, lo reciclamos. Entonces, si es que no tienen esto, ustedes pueden hacer sus propias plantillas, ¿no? Con cartón. Por ejemplo, acá hemos pegado dos cartones. Miren ustedes, como no nos alcanzó, le hemos añadido. Hemos pegado dos cartones, pueden ustedes pegar tres, cuatro cartones encima, hasta que hagan algo, ¿no? Del tamaño que ustedes desean. Otra cosa que vamos a necesitar aquí estos por ejemplo estos son unos tuppers que uno compra una serie de cosas no en los supermercados en los mercados o en donde vendan no alguna a, a, alguna mermelada o alguna otra cosa que ustedes compren mire ven estos o si no lo pueden hacer también amigas de latas de atún otro tipo de latitas que ustedes tengan en casa siempre siempre nos queda cositas cuando uno hace el mercado, o cuando uno compra cositas, siempre hay cosas que lo tenemos allí. Muchas veces lo botamos, pero como les digo, acá nada se bota. Entonces, lo que vamos a usar es esto. Si quieren, ustedes lo utilizan así, de esta manera. O si quieren, lo utilizan así. Para ello, ustedes tienen que cortar esta parte de acá. Sencillamente cortan esa parte de allí porque a veces el sombrerito como la parte de arriba es más pequeña y la parte de abajo más grande entonces mejor es que cortemos esto ¿con qué lo corto yo? sencillamente agarro un cúter miren ustedes y lo paso todo alrededor ustedes en su casa lo hacen bonito miren ustedes saco toda esta plantilla de acá vamos a guardarlo porque esto tendrá... Este es delicado. Y sencillamente, ven ustedes, ya me queda así. ¿Qué otra cosa más vamos a necesitar? Sencillamente un pedazo de tela. La tela que he cortado para lo que yo voy a hacer, ustedes deben cortar de acuerdo no, al tamaño de lo que van a hacer ustedes. Esto, por ejemplo, que voy a hacer, el tamaño del DVD y el la parte del sombrero es más pequeñito ¿no? Entonces estos dos es lo que voy a usar yo el tamaño de tela que hemos, hemos hecho nosotros por ejemplo nuestra plantilla es 20 por 20 un circular un circular de 20 por 20 siempre le digo que cuando hagan sus moldes siempre hagan sus anotaciones y pongan de qué cosa es y para qué cosa es ¿no? a qué se refiere lo que ustedes apuntan para qué proyecto es ¿por qué les digo esto? porque después nosotras tenemos la costumbre dejamos en el momento en algún lado y después ordenamos y después cuando ordenamos decimos de qué cosa era esto no nos acordamos entonces por ese por ese motivo amigas yo les aconsejo que siempre hagan sus anotaciones en la parte de atrás y siempre pongan de qué proyecto es otra cosa que vamos a utilizar es unas cintas las cintas, de acuerdo al modelo que van a hacer, son adornos. Ya ustedes lo adornan como quieren, amigas lindas. Pueden poner cintas, pueden poner greca, pueden poner cualquier otra cosa que ustedes se les ocurra. Entonces, ya hemos cortado nuestras dos piezas, ¿no? De 20 por 20, nuestras dos piezas de 20 por 20. Y este cartón, como les digo, solamente era de referencia para que ustedes lo puedan hacer. Y entonces, lo dejamos acá. Otra cosa que vamos a usar es la napa. Ustedes pueden usar algodón u otra cosa que se parezca, ¿no? Para el relleno. Pueden usar cualquier tipo de algodón. Esta es napa siliconada que utilizamos nosotros, ¿no? Pueden utilizar otra otra otro tipo que sea así para poder hacer el relleno. Entonces, amigas lindas, lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestra aguja, agarrar nuestra aguja, poner nuestro hilo, poner nuestro hilo. Acá ya se enredó. Otra cosa que vamos a usar también es silicona, ¿no? Silicona, ya saben ustedes, cualquier silicona. Yo particularmente utilizo silicona líquida porque... Porque me cansé de quemarme los deditos. Entonces, amigas, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Sencillamente agarramos... Vamos a dejar la tijera que ahorita no la vamos a utilizar. Sencillamente agarramos... ¿No? el hilo que estamos utilizando acá es hilo grueso ¿por qué? ahora les voy a decir para que al momento de jalar el hilo no se rompa entonces hemos utilizado el hilo grueso el hilo del jean que utilizamos para hacer nuestras caritas y nosotros otras miren ustedes ya se salió entonces volvemos a hacerlo para evitar es que se salga al momento de jalar sencillamente lo que hacen es asegurar asegurar la costura entonces lo que vamos a hacer sencillamente es medio milímetro no hacen como un ilván pero de esta forma así como si estuvieran haciendo para sus caritas no las caritas redondas que hacemos sencillamente ustedes le dan la vuelta todo alrededor hasta llegar al final no sencillamente le dan esa vuelta y entonces le va a quedar así le iba a quedar así. Ya dimos toda la vuelta porque si no, imagínense, nos quedamos grabando todo el día. Entonces, no importa por qué lado, metan su CD, ¿no? Su CD reciclado que ya no le sirve. Y sencillamente ahora lo que van a hacer es jalar. Jalan ustedes bien, que todo, está, que todo esté parejito. que todo esté parejito jalan ustedes tiene que quedar al centro no tiene que quedar ustedes saben al centro jalan bien jalan bien y después lo único que van a hacer es asegurar la costura no es por eso que les digo al momento de jalar si el hilo es muy delgadito se les va a romper entonces ustedes tienen que acomodar todo tiene que quedar igualito todo tiene que quedar igualito y acá queda así, ¿no? Sencillamente, después de esto, aseguran. Aseguran. Le dan sus puntadas, ¿no? Jalan. Jalan bien. Jalan y después le dan sus puntadas y aseguran. ¿No? Entonces, le va a quedar así. ¿No? Le va a quedar así. Aquí está, miren ustedes en medio... Sencillamente les va a quedar así. Luego vamos nosotros a agarrar el otro pedazo de la tela. ¿no? Vamos a agarrar el otro pedazo de la tela. Acá nos quedamos sin aguja, entonces vamos a sacar esta agujita. Vamos a sacar esta aguja de acá. Para poder trabajarlo. Esta es la parte... Esta es la parte... Del sombrerito. La parte de arriba. Que también... En esta oportunidad... Para mí es 20 por 20. Ambos. Ambas telas... Redondas... De circunferencia tienen 20 por 20. Entonces van a hacer lo mismo que hicimos... ¿No? van a hacer lo mismo que hicimos van a hacer lo mismo que hicimos asegurar antes de empezar aseguren bien por favor aseguren eso le va a evitar después que ustedes estén cosiendo cosiendo y después jalan y no se ha cosido nada entonces lo mismo medio milímetro medio centímetro perdón medio centímetro del borde ¿no? ustedes hacen esto y después, sencillamente, les va a quedar así. Les va a quedar así. Entonces, acá, ustedes, ¿qué hacen? Ya hemos cortado esto de acá. Entonces, esta parte de acá es la más ancha, esta es la más delgadita. Sencillamente, ¿qué hacen? La parte más delgadita va hacia el fondo. Ustedes jalan. Y sencillamente van a jalar el hilo. Van a jalar el hilo... Ojo, tiene que dar al medio, ¿no? Van a jalar el hilo. Dejando un espacio. Y aquí es donde van a empezar a llenar la napa. Miren, amigas. Aquí van a empezar a llenar la napa. Ustedes llenan. Llenan su napa. La cantidad de acuerdo al tamaño de su y esta parte de acá tiene que quedar ¿no? bien abultadito entonces sencillamente ustedes que van a hacer van a jalar pero mirando que la abertura quede en medio entonces sencillamente van a jalar miren ustedes ya esto va a quedar así. Y acá, sencillamente, lo que van a hacer es asegurar. Aseguran. Aseguran con el hilo. Siempre jalando. Ponen, para que no se corra, ponen su dedo acá. Aseguran. Le dan cuatro o cinco Pasadas aseguran ven ustedes y sencillamente acá lo acomodan ponen acá su si necesita un poquito más de napa le ponen más napa entonces después de aquí ya va a quedar así entonces ya estamos ya tenemos el cd ya está forrado y la parte de arriba también está forrado es como un quequito. Entonces, después de ahí, lo único que van a hacer es echarle todo alrededor silicona, ¿no? Echarle todo alrededor silicona y después sencillamente hacen el adorno, ¿no? Esta silicona está un poquito, pero vamos a gastar hasta lo último. El resto ya es adorno. Una vez que lo pegan, tienen que pegar, o sea, tienen que ver que esté todo bonito, ¿no? Bien al centro para que quede bonito. Y después, sencillamente, amigas, todo es adorno. Lo pueden adornar como ustedes más les guste. Así que, después de esto, estoy sufriendo para. Para echar la silicona, creo que se me ha secado un poquito. No la he cerrado bien seguramente, entonces vamos a limpiarla. Vamos a limpiar la abertura para que pueda salir bien la silicona. Viamos la aguja entonces ahora sí ustedes echan todo alrededor todo para que puedan pegar muy bien Y después de ahí recién hacen los adornos, ¿no? Esto, este alfiletero, como les digo, es el más sencillo y bonito. Y como les digo, pueden hacer un detalle con una cliente especial que ustedes tienen. O de repente, ¿no? En una promoción, en una feria que van las amigas manualistas, las profesoras, o de repente las que recién están iniciando, entonces es una bonita manera de empezar, ¿no? O también, por ejemplo, hay una alumna nueva en nuestro taller y qué mejor recibirla con un pequeño presente con esos pequeños detalles que a veces no lo tomamos en cuenta pero es estos pequeños detalles hacen la diferencia siempre deben tener algunas cositas hechas por sus propias manos ¿no? para sorprender a las clientas es un bonito detalle como les digo lo único que gastan es un poquito de tiempo porque siempre siempre tenemos telitas que nos sobran siempre tenemos telitas que nos sobran por ahí y siempre tenemos cositas recicladas como les digo esto lo pueden hacer con una lata de atún miren ustedes estos tapercitos de varias cosas que compramos todos los días nos dan un tapercito una u otra cosa nos dan entonces, sencillamente ustedes se quedan un rato ahí para que se pegue bien. Revisan que esté el mismo tamaño. Y después lo adornan como ustedes quieran. Por ejemplo, nosotros lo vamos a adornar. Le vamos a poner, pueden ponerle una greca, pueden ponerle una cinta. Miren ustedes, si gustan le ponen una cinta acá pero nosotros le vamos a poner del mismo color. Le vamos a poner del mismo color. Para ello vamos a echar nuestra silicona. Vamos a echar nuestra silicona a todo nuestro... a toda nuestra... Nuestra tira, ¿no? Que vamos a adornar con el mismo color de la parte de abajo. También lo pueden hacer con tela jean. Con cualquier telita que combinen ustedes en casa, ¿no? Con cualquier telita lo pueden hacer amigas. Así que ya saben. Entonces ahora lo que vamos a hacer, miren ustedes... Sencillamente es seguir adornando, miren ustedes, seguimos, seguimos adornando, miren ustedes, seguimos y nos va a quedar así, ¿no? Entonces, cogemos bonito. Ya con calma ustedes en su casita lo acomodan. Con calma. Nosotros nos va a quedar así. Miren qué bonito detalle. Y otra cosa que le vamos a poner... Es una cinta que hemos hecho, una cinta. Miren, una cinta pequeña. Sencillamente hemos agarrado una cinta, la hemos doblado en dos, la hemos cortado aquí y ya está. Sencillamente vamos a pegar esto. Ustedes, amigas, todas, absolutamente todas, como siempre les digo, tenemos arte en las manos. Unas tenemos una cierta especialidad por decirlo así, algunas nos salen muy bien los muñecos, otras nos salen muy bien porcelana, otras nos trabajamos, nos encanta y nos gusta la madera. Entonces, todas, absolutamente todas, tenemos arte. Solamente ustedes tienen que buscar qué cosa es lo que más les apasiona. Tienen que buscar ustedes qué cosa es lo que más les apasiona. ¿no? Miren ustedes, qué bonito, qué bonito está quedando. Sencillamente, un poquito de, de paciencia, porque la silicona líquida se demora un poquito más que la silicona normal. Pero no se evita el que tengamos que quemarnos. Entonces aquí le voy a poner estas rositas que también hice de la, de la misma cinta. Le voy a poner estas rositas. Que hice de las mismas cintas. Y miren ustedes. Miren ustedes, ya quedó, ya quedó nuestro alfiletero, nuestro sombrerito alfiletero. ¿Ven ustedes, amigas, con qué facilidad y con qué rapidez lo hicimos? Entonces, ustedes ya pueden poner sus alfileres, ya pueden poner sus agujas como les digo en su casa ustedes lo hacen con paciencia y tranquilidad cada una utiliza una tela diferente sencillamente una tela que combine pueden ponerle rosas, pueden ponerle grecas, cintas hay tantas cintas bonitas ¿no? esto también sirve un regalo por ejemplo para el día de las madres para el día de los amigos ¿qué mejor que un pequeño obsequio para esa amiga que queremos tanto o de repente para entre nosotras mismas también regalarnos porque muchas tenemos amigas manualistas igual que nosotros entonces, amigas lindas, así quedó nuestro sombrerito alfiletero. Esta fue una clase más aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas los podemos lograr. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, afíliense a nuestro canal de YouTube, que siempre tendremos novedades, siempre, siempre tenemos novedades. También tenemos cursos pagados, tenemos duendes, tenemos noeles, tenemos muñecos, tenemos bebés, tenemos muñecas. Tenemos una serie, serie, serie de cursos, amigas lindas. Entonces, este ha sido todo el día de hoy, amigas. Bye.